En la semana pasada, una comisión del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor visitó algunos centros comerciales de esta ciudad, atendiendo a denuncias de consumidores. De acuerdo con las declaraciones de Johnny Marmolejos, el encargado de la entidad en esta ciudad, la falta de libros de reclamaciones fue una de las anomalías más frecuentes. Pues en esta ocasión pues, vinieron aquí, en esta, en este, hicieron un operativo eh, aquí en la ciudad, y encontraron que muchos proveedores no tienen el libro de reclamaciones, muchos no han recibido la charla por el proveedor, sobre la higiene, sobre la sanidad, sobre los de que deben tener. Y lo que se hizo fue darle una notificación que deben adquirir rápidamente el libro, porque todo establecimiento, si todo proveedor debe tener el libro de reclamaciones para garantizar que los derechos de los sean respetados. Se espera que en lo adelante la comisión que debe trasladarse desde Santo Domingo, debido a la ausencia de una en esta regional, continúe las acciones de investigación en otros centros comerciales. Sí, no, claro, ustedes saben que ya lo que lleva de año, hemos eh, ya cerrado varios establecimientos de restaurantes, parte de bienes. pero que por eso que nosotros le hacemos la llamado a los ciudadanos que cuando vayan a consumir, por ejemplo, a un restaurante, y vean que la falta de higiene, pues que lo denuncien automáticamente porque nosotros trabajamos a través de la denuncias. O sea, aparte que nosotros también hacemos operativo en prisión, pero también si nos llegan estas denuncias podemos actuar mucho más rápido. Joan Cordero, NTN. Su noticiero regional.